¿Qué tal, Gemes? Aquí los saluda Shibusera7 y bienvenidos de nuevo a otro nuevo Creepypasta. Y bueno, antes de empezar el Creepypasta, déjenme decirles que este, bueno, es un relato, creo, de un niño, de un, creo que sí, de un niño joven, no lo no sé, que cuenta de algo que le pasó en Twitter. Así que bueno, al final del video espero que vean todo y les explicaré algo sobre esta historia, bueno, para que ustedes me la resuelvan. Así que bueno, espero que les guste y nos vemos Un saludo y disfruten en Twitter nocturno. Mi madre me regañaba más de una vez cuando me quedaba despierto hasta las tantas jugando y haciendo mis quehaceres en el ordenador. Hoy me arrepiento más que nunca de no haberle hecho caso nunca. Como casi todo el mundo, tuiteo más o menos a menudo en los ratos que tengo libre, o me aburro de navegar por internet o, internet o jugar. Y las horas que suelo hacerlo son cuanto medios tardías. Casi siempre suele ser las 4 o 3 de la mañana. Todo el mundo que conoces está durmiendo y no tienes con quién hablar por Skype o al menos ese suele ser mi rutina. No es que tenga un problema especialmente relacionado con el sueño. Simple y llanamente soy una de esas personas que le gusta acostarse muy tarde y aprovechar el máximo de horas posible. Los tweets que suelo mandar a estas horas son muy variados. Quejas sobre el día a día. Frases de ánimo a otras personas que se mantienen despiertas a las mismas horas que yo, estudiando para los exámenes, etc. A veces, en uno de esos tweets, recibo alguna que otra respuesta, pero no suele ser habitual. Aún así, me gusta seguir haciéndolo. La sensación de desahogo que me produce hablar, aunque no me oiga nadie, es bastante placentera. Durante las últimas noches, una persona solía responderme a todos los tweets. Estas se convertían inconscientemente en conversaciones largas con lo que yo creía que era una chica de más o menos 20 años. Esperaba todas las noches que sobre las 3. Cada vez que escribía uno de esos tweets, esta persona me respondiera. Y así solía ser. Pasaron varias noches hasta que esta persona se convirtió en alguien muy importante para mí. Incluso casi parecía un confesor. Las conversaciones triviales y divertidas se convirtieron en confesiones y consejos que ella me daba ante problemas que me iban surgiendo. Se fue convirtiendo en una necesidad, un vicio. Fue al 616 tweet que esta persona me hizo una pregunta muy, pero que muy difícil de responder. ¿Quieres que vaya a tu casa? En un primer impulso, quise decirle que sí, que quería que viniese, pero fue extraño. Lo pensé dos veces y decidí decirle que no. Tenía novia, por lo que ésta se podría poner celosa además de haber, cuanto menos, haber dicho cosas personales de los dos y podría enfadarla. Por la otra, era que nunca habíamos hablado de nada parecido, y lo soltó tan de repente que fue extraño. La respuesta de aquella chica se hizo esperar. Mucho. Pasaron dos horas y decidí irme a dormir ya que parecía que me había ignorado. Una vez en la cama saqué mi móvil y comprobé que esta chica dejó de seguirme. Pensé que se lo había tomado muy mal, pero debía entenderlo, pensándolo mejor. Puede que no fuera tan mala idea, se estaba convirtiendo en algo frágil pero necesario y, y no era bueno. A las 5 de la mañana sonó el móvil, el tono que indicaba que Twitter tenía algo que decir. Me maldije a mí mismo por el ruido pero algo emocionado pensando que podría ser ella pero era un nuevo seguidor, se trataba de 616e, eh. parecía spam, tenía una foto de huevo y nadie le seguía, ni él lo hacía a excepción de que solo me seguía a mí, dejé de la atención y volví a la cama, puse el móvil en modo silencio y volví a la cama, Cinco minutos más tarde, volvió a sonarme el móvil, se trataba de este nuevo usuario. Un mensaje personal, este me decía ¿Por qué no me quieres? Tuve tentación de responderle, pero me pareció raro ¿Se trataba de aquella chica intentando asustarme o comunicarse conmigo? Decidí ignorarla otra vez y ponerlo en silencio Seguramente se me habría olvidado A los dos minutos volvió a sonar el maldito teléfono Se trataba del mismo usuario con otro mensaje Iniciaste algo que debe seguir, Carlos. Tenemos algo muy real. Miré el móvil asustado, esta vez llenándome la cabeza de ideas paranoicas. Estaba seguro que había puesto el móvil en silencio apenas unos minutos antes. ¿Qué estaba ocurriendo? Apagué el móvil e intenté dormir. Casi al terminar de darme la vuelta a darle la espada al teléfono, sonó de nuevo. Pero esta vez, el ruido se repetía una y otra vez sin parar. No quería mirarlo, pero el sonido que en otros días se convertía en algo interesante que despertaba mi curiosidad, se convirtió en un martillo mental. Lo cogí y era 616, escribiendo en varios tweets lo mismo una y otra vez. ¿Quieres que vaya a tu casa? Es mejor que me invites a que vaya yo. ¿Quieres que vaya a tu casa? Es mejor que me invites a que vaya yo quieres que vaya a tu casa, es mejor que me invites a que vaya yo, decidí quitarle la batería de un plomazo al móvil, el sonido cesó y me puse la mano en el corazón latiendo fuertemente, lo tenía claro, al día siguiente eliminaría mi twitter, no debió pasar más de 20 minutos cuando una luz me despertó, se trataba de mi monitor y cuando mis ojos se acostumbraron a la fuerte luz, mi cuerpo se estremeció cuando vi que mi perfil de Twitter estaba abierto. Y no era el mismo de siempre. El estilo de fondo había cambiado de una manera, manera espeluznante. Unos colores negros y rojos se hicieron los protagonistas de mi perfil, que solo mantenía la foto de perfil. En mis tweets enviados solo encontraba un spam que indicaba Por supuesto que quiero que venga. Estás invitado. Por supuesto que quiero que venga. Estás invitado. ¿Quién había escrito todo eso? ¿Por qué pone invitado? No era una mujer. Pero lo peor venía cuando observé que también mis fotos y videos se habían modificado por sí solos. No me atrevía a abrirlos hasta pasado al menos un par de minutos. Pero debía hacerlo. Ojalá nunca lo hubiera hecho. En mis fotos, podía observar cómo estaba levantado sobre mi cama, sonriendo de una manera extraña y con los ojos cerrados. Sostenía mi móvil y la foto coincidía con la fecha de los tweets enviados por mí. Las 3.17. En otra foto, estaba abriendo la puerta de mi habitación. Y seguía con aquella siniestra sonrisa en mi rostro. Y una figura extraña y larga se cernía sobre la puerta de mi habitación. Tenía las manos con unas uñas puntiagudas. Y parecía vestir un gran casco con cuero. El resto de fotos eran solo cuadros negros. Como si algo hubiera tapado el objetivo de aquellas fotos. Pero espera. ¿Quién y desde qué hacía aquellas fotos? El corazón me late a mí. Hasta que subió una foto. O al menos Twitter me lo ha notificado como que así es. Es. Soy yo. Estoy mirando el ordenador. Y algo me está observando desde mi cama. Su figura es larga, siniestra y amenazadora. Empiezo a oír algo. Debo darme la vuelta. Y bueno, señores, espero que les haya gustado esta creepypasta que, en serio, contándolo, me dio ganas de voltear y toda la cosa. Estaba un poquito inquieto, no sé por qué. Y bueno, eh, para comentarles también que no sé si esto es verdad o no. A aquí me parece que lo hizo Carlos Pérez, no no sé, no lo conozco, ni no, no sé quién es. O sea, es un casi anónimo. Y les dejo de tarea, les dejo de tarea que busquen ese Twitter de que es arroba 616e, E mayúscula. Así que bueno, y digan si existe o no existe en verdad porque no me dejó mucho con la duda. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente Creepypasta. Así que un saludo y adiós.